Don Juan Pastén. ¿Cómo le da a Don Gringo? Bien, ¿cómo está usted? ¿Usted cómo le decían en el colegio cuando era pequeño? Eh, cuando era pequeño. Sí. No me acuerdo. Lo que se va a acordar. Muchos años era, pues eso. Y cuando ya era más grandecito, me decían chalchalero. Por usted arquero y era fulero. Adentro, ¿o ¿no? <risa> sí, más o menos por ahí. ¿Usted jugó alguna vez la pelota? <risa> Pero un par de veces. ¿En toda su vida? Sí, un par de veces. Porque lo miro y no la veo por dónde, ¿no? Pero, mira, te desafío. Traemos una pelota y vemos cómo va... Cómo Discúlpeme, la... pero sí. mi hermano. Equilibristas hay en los circos, ¿ya? No, no, no, Los pelota. que jugamos fútbol, Do, dominio de siquiera pelota. jugamos, ¿hacemos que Demostraciones. Bueno, ese es el típico arrugue. O sea, no, cuando no, alguien, no, no, cuando no, alguien no. no pega dos técnicas juntas, no, te no, sale no, con no. estos argumentos, Entonces, ¿no? Hermano, quiero eh... ver usted tipos que levantan pelotas y lo vaya a un circo? No, no, no, no. En no, no, las esquinas no, están no, llenas de estos tipos, las esquinas de este Quiero verlo al que pretende darme clases de lo que es jugar fútbol. Hacer tres técnicas, tres, tres, Juan, tres seguidas, tres. Le voy a traer una chica que hace 40. ¿40 qué? Técnica. Ah, no entonces me pensaba. No, no, no, pensé, pues dije otra cosa, por ahí de pronto, 40 mensajes, 40, tantas no, cosas. No, yo no creo que tengan poco, tan pocos mensajes. Sí, no, es verdad. Ya le digo. Ya, ¿Aceptas el desafío o no? Ya, pensarlo hasta el lunes. ¿De repente vengo mañana, te le cuento? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Te portaste mal de nuevo? ¿Ya no te quieren allá tampoco? No, no. ¿Ah? Eh, unos problemillas. Ah, bueno, está bien. pues bueno. todo bien, ¿no? No, todo tranquilo. Todo no, tranquilo. Bien. Vamos con los temas una... de, las, de perdón, los aportes. Perdón, ¿eh? hay una bonita, una bonita canción del Manuel Monroy. Ahí me de, agarraste. De, del ¿Es el Chazarreta? Sí, sí. ¿Dice que era alcalde o no? No, no, no, el hermano, Manuel. Manuel ah, el papir claro. es el cantante. Germán ¿El, el era? hermano es un fenómeno. Germán, sí. oh. Y Manuel no sabes cómo jugaba la pelota. Pero te digo, él dice eh, eh, hay una canción que él, él compuso ¿Ya? y dice no le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. O sea, usted se refiere a todos los canales que en este horario son nuestra competencia. No me refiero, me refiero me refiero a que cuando tú dices estoy un poco mal. Le estás claro. dando gusto al vecino que está pendiente. de Pero esa es la lugar. idea, porque si yo entonces, es estoy diciendo que me va bien. bárbaro, sí. es peor la envidia que le da. ¿En serio? serio. Esa es tu lógica, entonces. Claro, ¿y cómo anda? Ya está, todo dicho. Claro, porque así lo otros dicen bien, que le está yendo mal a este desgraciado. ¿no? Claro, ese es y uno. Y cambio, si digo yo, ¿qué te anda? Bárbaro, mira, me salió esto, me salió lo... Sí, la envidia. La envidia. Este entonces, ¿qué hacemos? Eso que hiciste tú ahora. ¿Cómo es el gesto? A ver, aprendamos. ¿Cómo te está yendo, Juan. No hay aumento de sueldo con el gringo, ¿qué puedo hacer? <risa> Así me agarraron ayer el Yucra, el, el delegado de Mojocoya. No, pe, no me ¿qué dice el Yucra? ¿Está envalentonado con Mojocoya o qué? Sí, no. ¿Qué te el, el sábado vamos a jugar un amistoso en Cochabamba, porque vamos a probar tres, cuatro jugadores que, que están ahí. Y vamos a traer un argentino que venía de, de River. No se puede porque está cerrado el libro de paz. Ah, mirá. No es nota, ¿no? Porque él no, ya no, tiene otro eh, equipo. No, no, nosotros somos serios. Ah, perdón. ¿Ya? No somos como Wittemann. No, como Mann. dice River, dije, bueno, sí pues, nota, ¿no? No, no, es uno que está ahí en la inferior y que no puede jugar. Entonces, hay la chance de jugar cuánto, Hasta que subamos a primera son 10 partidos. ¿Te imaginas? Vamos a jugar en Camargo. Bien, lindo. Bello, una ciudad espectacular. Hay dos estadios. Uno es césped sintético y el otro es césped natural. Uno, 10.000 personas y el otro 12.000. Bien, Camargo. Entonces, imagínate, es una claro. ciudad hermosa. Eh, luego, por el alcalde. A ver si en nuestros ratos le pegamos una llamada de acá. Claro, sería lindo. Eh, Porque es una ciudad turística. Hermosa. Hermoso. Un rico vino, uvas oh. espectaculares. Chingani. Tiene un encanto Camargo. Sí. Que no es ni Chuquisaca ni Tarija. Está en el medio. Sino todo. Es lo como contrario. Valle Grande. Exactamente. Que no son ni Cruceños ni Cochabambín. Sí. no, todos los contrarios. Ellos son ingleses, <risa> la mitad. Pero los camargueños son suizos, entonces. Entonces, bueno. Ya, ya. está bien, dale. Partamos con el tema de las entradas. Eh, nosotros mostramos las entradas de Aurora. Esto es lo más común que hay. Porque, por ejemplo, en los aportes voluntarios, eh, este también lo hizo Universitario de Pinto este año. Estas son las imágenes. Ahí están las entradas. Entrada general, 25 pesos, dice allí. ¿Me la puedes colocar...? Un poquito, no, no, un poquito no, más cerca. Sí, es que no lo veo, ya, por favor. Entonces, ahí están eh, los, los aportes, o sea, aporte voluntario, dice, pero si vos no pagás, no entras. No entras al estadio, ¿no? Tal cual. Ahora, fíjate, par, y aquí fíjate, dice ahí, sí. aporte voluntario, 15 pesos, dice. Aquí. Sí, aporte voluntario, ¿verdad? 15 bolivianos. O sea, te cobraban 40. Y mira, los el, NIT, el NIT está en los 25. Sí. Pero no hay NIT en los 15. No, no, no, no hay. Obvio, pues. ¿no? O sea, y eso es lo que dicen los dirigentes. Eh, te hacen el, el apoyo voluntario y... A ver, fueron 12 mil personas. Dos dólares. Son claro. 24 mil dólares que te echas al bolso, no pagas impuestos. Y por último no le rendís cuentas a nadie, ¿no? ¿Cómo es, no? Y es Bolívar, obviamente. Ojo, no es, es no por es eso parte. que le suben, porque Bolívar lleva gente. Por ejemplo, Bolívar en el partido con, con Aurora llevó 15.000 mínimo. Dicen que había más. Entonces, cobraron dos dólares más o menos. También Aurora, ¿no? No, 15 claro, pesos, sí, vimos, cobró claro, ayer, ¿se acuerdan que lo, lo, chas, vimos, lo, lo hecho, mostramos? Día, claro, claro. Entonces, 15.000 por dos dólares son 30.000 dólares que te entran y que nadie sabe dónde van a parar. Y esos no están en los libros. Porque además no siquiera se paga impuestos, no hacen absolutamente nada, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cosa, che? Pero no solo lo hace este, también lo hizo Blooming. Estas son las entradas de Blooming. Blooming con Bolívar. Siempre donde va Bolívar le ponen. Ahí está. 30 bolivianos. ¿eh? Gracias por tu aporte. Costo, sí, Cruceños. costo de entrada general 50. 20 con crédito fiscal y 30 de aporte voluntario. Estos son más malévolos. La entrada valía 20, y abajo está. Sí. Y el aporte eran 30. 50 pesos costó la entrada. Oye, qué divertida forma de evadir impuestos, ¿no? Sí. Ah. Esta gente nos está enseñando. Ojalá que nosotros en Camargo podamos meter unos, unos, unos 8 mil, ¿te das cuenta? Claro. 8 mil le cobramos, bueno, el 10 pesos, un claro. dólar y medio. Porque, Tenés 10 mil dólares. Interesante. Porque fíjate que hasta 20 puede ser un precio un poco alto. Yo lo hubiera bajado a 10 y el aporte a 40, digamos, ¿no? Entonces yo digo. A 10 pesos la entrada. Claro, no, claro. vengan, vayan, participen. Recuerda que cuando vas a la boletería te salen no, con No, si, si, si de... quiero mi entrada, aquí están los claro. 10. No, no, la entrada es pero 50, ¿por qué? No, no, es que aporte voluntario. Es que yo no tengo por qué aportar. Señor, compra o no entra. Claro, Así me dijeron sí, una sí, vez sí, Noruro a mí. Claro, total. Total. Ahora, fíjate, la modernidad no llegó todavía a Blooming, que sigue con el viejo sistema de... Los otros ya le han hecho un troqueladito, ¿no? Sí, Al costado. No. Este es un poco más antiguo, porque es ese papelito amarillo que está encima. Sí, sí. Es que Entonces, ese se pierde el papelito mejor. Es mejor también, sí. ¿cierto? Tiene Menos razón. pruebas. Claro, puedes volver al otro, fíjate, porque aquí por ejemplo, saldría el número de NIT y sale el número de recibir. aquí sale el, el número, fíjate sí. puedes cotejar, mira, 496 dice, 000496 no, si es el y número al... del ticket, claro, pero al otro lado sale también 00946 sí, o sea, cero aquí, 9496. claro o sea, es los de Blooming ticket. son antiguos, pero sí. son más pícaros, sí. porque fíjate acá te pueden pescar, tú llevas sí. la parte del talón y dicen, mire, muéstreme y sale. sale en el otro no, no pues es, por... que, claro, sí. es que hay un tema, ah. tú ese, esa entrada, del control, donde va el aporte, ese se queda... En el, en el club. En el club. Ese no te lo llevas. El claro. otro te lo llevas. Claro. Por ejemplo, allí, el aporte también se queda. Claro, pero fíjate que no tiene el número del aporte... No, no, no, nada no, que ver, no. o sea, no tiene nada que ver con el número de la factura. Sí, sí, eso va vale en cualquier puedes descargar. mercado, ¿no? Lo mandas a hacer. Qué bandidos. Son bandidos, ¿no? Bien, bueno. Gracias. Pero bueno. Y aquí Ahí está el de, de Aurora, de no del de de de otro día. 20 más 15, 35. O sea, después se quejan de que, bueno, se va a hacer una ley eh, para el tema de los impuestos. Lo van a presentar, yo creo que en unos 15 o 20 días más. ¿Para esto? ¿En, ¿En qué consiste la ley? Los equipos se quejan de que no recaudan lo suficiente para poder hacer frente a sus planillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tratar de regular este tema, porque en otros países de las ganancias, los grandes empresarios donan, por decirlo de alguna manera, plata a los clubes. Entonces, en vez de pagar impuestos al país, le dan plata a los clubes. Eso es normal. Entonces, quieren hacer lo mismo aquí. Ese es el tema. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque siempre se opusieron aquí en el país. Usted sabe que nuestro presidente fue ministro de Economía. ¿No? Cierto. Cierto. Y él es uno de los que defiende el tema de los impuestos. Y yo no creo que ahora siendo presidente... Bueno, pero al final usted tiene experiencia en el tema este, el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo, entonces... ¿Qué pasa si la ley la sanciona diputados y senadores? ¿El presidente tiene que firmar igual o no? ¿O puede desecharla? Puede desecharla. Puede desecharla. Puede vetarla, por supuesto, pero fíjate que puede pasar, que la ley vuelve a la Asamblea en 10 días, ¿Ya? si es que no la promulga, y la promulga el presidente del Senado. ¿no? Y se acabó. Y queda, queda firme. Ahí, ahí está, esa es una posea, pero... Es complicado, en estos tiempos es un sí, poco... Por ejemplo, la cervecería, que paga no sé cuántos millones de impuestos. Sí. Entonces, la cervecería entiende que de esos impuestos que va a pagar el Estado, define darle, qué sé yo, dos millones de dólares a Die Strong, claro. dos millones de dólares acá, y esos dos millones los deja de percibir el Estado. Ese es el inconveniente que hay. Claro y además claro. se prestaría para muchas cosas ¿no? evidentemente, sí es complicado, el tema de fiscalización ¿cómo claro. fiscalizas luego? esos eso, recursos, ¿cómo es los fiscalizas? es muy difícil, Entonces, es, muy, ya es un eso, tema privado ¿no? Y, es, y si hay algún problema salta la FIFA y dice, no, no se metan con los clubes porque, no, y tal ¿no? Entonces es, es, es, es, es el muy inconveniente eh, ahora, la... una excepción impositiva por ejemplo, yo pensé que iba por ese lado la propuesta de los clubes, de decir, ya no paguemos impuestos, no, no, es que también eso, no quieren pagar impuestos y que, y que además las grandes empresas que le pagan al Estado, esta cantidad pueda darle a los clubes y que sean ¿no? claro, como impuestos. claro Ese siempre ha sido la idea de, de, de muchas personas. Yo creo que tanto una como otra propuesta son difíciles, no difíciles porque además existen estos mecanismos pues, de evasión que además están a plena luz del día. Claro, porque si, yo no pago no. más impuestos, voy a donar la plata a la asociación de tal cosa para que haga una piscina, y la piscina cuesta cuánto, 10 millones de dólares, y resulta que costó 5. Ahí vienen ahí viene. Ese es el problema, el problema. Sí. la viveza criolla para claro. eh, aprovechar estas circunstancias. Seguro. A ver, esperaremos qué es lo que va a pasar. Ellos, el fútbol boliviano paga 10% por la utilización del estadio. Uh -huh. O sea, si vendes Es un alquiler eso. Alquiler, 10%. Uh -huh. Hay partidos que no llevan público, entonces ahí eh, gira sobre un, un canon ya establecido, que en todo caso es inferior. Hay un problema, por ejemplo, con los equipos que venden abonos. Porque ellos cobran de las entradas el 10% de lo que se vende. Pero por ejemplo, Bolívar, yo no sé cuántos abonos tendrá, 7.000, pues es un equipo que anda bien. Entonces esos 7.000 no están incluidos en el bordero. Entonces es un mamá también. Es otra forma sea, de. Sea, no, es otra forma. Ellos pagan 10% eh, por el espectáculo, por prestarle el estadio. Y se quejan que el estadio es caro, háganse pues esos estadio, ¿no te parece? <risa> el Estado no tiene por qué. Es verdad que tiene que fomentar, está en la constitución fomentar, qué sé yo, la educación, el deporte y lo demás. Pero eh, yo creo que es para, no al fútbol profesional, ¿no? Debería ser ¿Seguro? para la otra gente. Eh, entonces, 10%, pagan el 16% de impuestos. Ya tienes 26. Tienes 26. Uno y medio se lleva a la federación, uno y medio la NF. 29, al final tenés 30. 30. O sea, de 100 mil dólares, olvídese usted que son 30 mil que van. Ese es más o menos, eso es lo que ellos quieren, que no se paguen los impuestos. Pero pues yo te digo sí, ¿por qué? ¿Por qué no eliminamos mejor los porcentajes de la federación y de la NF? Ahí baja algo, ¿no? Claro, pero ¿y de qué vivirían los otros? no? Esa es la pregunta. No, viven de un millón de dólares la NF que le da por televisación eh, la empresa de cable. Ah, no es poco. No es poco. Uh -huh. Tú sabes que le da un millón. Son nueve asociaciones, más una, que es la NF, que entra como equipo. O sea, 100 mil dólares cada asociación. ¿Cada yo cuánto pregunto, tiempo? ¿Una vez al año? Ah, Una vez al año. Pero esa plata le dan por premio. Eh, pero yo no creo en todo caso que una asociación gaste más de 25 mil dólares. Y del resto. Buenas preguntas. Hasta ahora no he visto que han hecho absolutamente nada. O sea, esas son las preguntas. Que a veces nos hacemos nosotros. Por eso que nosotros somos antipáticos, viejo come vidrio. Eh, todas las cosas que te dicen. Porque comenzamos a preguntarnos qué hacen con, con la plata, ¿no? Claro. Y como son privados y nadie se puede meter, ese es el inconveniente. Seguro. Pero bueno, eh, hablemos de su equipo, ¿ya? Atlético Tucumán. <risa> eh, porque usted es Tucumano ahora. ¿viste? Sí, mi nuevo equipo. Uh -huh. sí. Yo tengo un amigo que dice en Tucumano, pero le faltan unos dedos. Es tuco de la mano. <risa> <risa> y es mi padrino. Ah, encima. Sí, imagínate vos. Mi padrino es de bautizo. ¿Verdad? ¿Verdad? No es mentira. ¿Por qué te voy a mentir? Y sigue, sigue. A puerta cerrada me bautizaron a mí. Hace 39 años. Ah, mirá. Lo que los curas para casarte tenés que llevar el certificado. Ah, por eso. Entonces, no estaba, no tenía. Entonces claro. por eso me tuve que bautizar. Mirá. O sea, de ahí para adelante quedé cero pecado. <risa> lo de atrás es inconfesable no de eso no, no se habla no se habla por no. qué porque llegaron me echaron creo que dos litros no me pudieron alzar ¿no? claro obvio era complicado te echaron y... dos litros de agua, de agua El agua. equivalente al peso debe haber más sido o menos en ese momento. Sí. entonces me bauticé ese es mi padrino Tucumano Tucumán. ¿no? Tucumano Tucu, de la mano sí. vamos con Tucumano vamos con Tucumán la tabla de posiciones del torneo argentino eso es de lo que usted todos los días aquí me, me fastidia y me dice que, que bueno que, que es lo máximo no bueno, Atlético Tucumán es puntero sí. con 32 puntos, sí. con los tres de ayer. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Esta es la tabla de posiciones de la primera división. Si Atlético Tucumán sale campeón, sí. va a la Libertadores. Y si no, no. ¿Por qué? Es igual que aquí. Hay una tabla general. Ponela, sí. por favor, la tabla sí. de general Correcto. El acumulado, ¿no? El acumulado. ¿Que no? ¿Está octavo? Entró. Con la victoria de ayer entró en Sudamericana. Ahí está. Esa es la tabla. O sea, ya me estoy dando cuenta que eres hincha de River. No, yo no soy hincha no, de River. No ningún, sé ¿no? qué sé yo, me da la impresión, porque no. con estás River Puntero, buscaste cualquier tabla donde esté River no, Puntero. No, no, no. ¿Usted cree que somos o surfistas? Sea, estás. ...subvalorando el, el trabajo del AMPE, ¿no? Yo, no, yo, no, yo estoy eso. diciéndole en base a números qué sí. es lo que está pasando. O sea, le estamos metiendo humo un poco más que... Este. No es así. Lo que le alcanza ahora es para Sudamericana. Y tiene que mantener el mismo nivel, porque ha sumado muy pocos puntos. En casi 30 partidos, es decir, de 90 puntos posibles, ha hecho 43. Pero antes que llegue el AMPE, por cierto, ¿no? no sé, yo no, me remito a la no sé? información, los números, por Vamos favor. Vamos a la otra tabla, por favor, no, no, y muestren la realidad, o no, sea, no, la realidad, no no la tejiversación. A ver, esta es la realidad. River está quinto, Pastén. Pero ¿qué me importa River? A mí con todo respeto. ¿eh? Que yo sea su cuate del Donofrio no tiene nada que ver. Que además anda con la hija de Carlitos Menem ahora. Sí. ¿Lo viste, Sí. ¿no? Qué bárbaro. ¿Por qué qué bárbaro? Eh, Discúlpeme, ¿usted está en contra de esa relación o qué? Eh, no, en absoluto ¿O le tiene envidia la, a Donofrio? ¡El eh, chocolatero! Es, es dulce el tipo, ¿viste? ¿Cómo tengo, no la va a enganchar? Le tengo envidia a ella ¿Por qué? Por la guita no Que sé. tiene el, el otro Los dos no tienen sé. plata Sí, ¿no? Menem dejó plata hasta para bañar caballo como es. Cierto ¿No? Cierto Ahí está, usted bueno, está feliz con esto entonces. Pero me quedo con esta tabla. Bueno, perfecto. Que vamos a ver qué pasa el domingo. Eh, ah, esta es la próxima sí. fecha, yo se la traje. A ver, ¿para qué? ¿Para asustarme o qué? No lo vas a lograr, no lo vas a lograr. ¿Dónde están los está muchachos más abajo, de su equipo? Más abajo, más abajo. Más abajo, dale. El domingo es, creo. El ah, no, mañana, el, el sábado es, creo, o el domingo. Domingo. El domingo, el domingo. Dale. Eh, mira quiénes juegan, equipos chicos juegan el, el sábado, Tigres, River. No, no, el es que juega con Boca sí. siempre va a tener, qué sé yo, la pantalla caliente mira, para ver el partido. Fíjate. A las 5 de la tarde hora de Bolivia. Mira, además, mira quiénes transmite, mira qué partidos transmiten? Y es bien va a transmitir Boca Atlético. Los otros qué canales son esos, no conozco sus simbolitos. Canales qué de, de, de alguna comunidad de algún pueblo había ya, no lo ves sí había allá ah bien, exactamente. Ya. sí ahí está Mira, no, sea bueno, así, no, Boca, no sea no sea ofensivo ya Boca, por favor Atlético Tucumán y 0 1800 sí. sí qué va a ahí, pasar ahí ahí te quiero ver Mosco ahí le vamos a vacunar a los boquenses. Ah, ya hermano ya pues ¿por ya por qué vas no buscas trabajo en el, el cómo se llama en la unidad esa de, de, de que vacunan en el CDD te pueden dar <risas> <¿no>? por vacunador <risas> No, vacunaremos, vas a ver, acuérdate lo que... Bueno, te... a propósito de, de los despien. Sí. Esto le estaban cantando a Lampe. Escucha. A ver. Lampe es el arquero, el arquero boliviano que en boca no atajó, pero ahora en Tucumán puede atajar tranquilo. Lámpese el arquero, el arquero boliviano que en boca no atajó, pero ahora en Tucumán puede atajar tranquilo. Los cantantes buenos, che. también. Te bien, vamos a cantar un poquito más la letra. Lo quería mostrarte, ¿viste el acento que tiene ya? Además tiene, ¿viste? El DNI, ¿viste? Qué hace, papá. ¿Eh? Eso te lo quería mostrar. Eh, aquí yo le voy a decir a Remy y al otro vamos a hacer una canción para vos también, uno ah, sí. perdón para usted, Dale. yo generalmente no digo vos, ya, para muy usted, bien. Muy bien. Eh, te cuento que encontré tu canción ¿Cuál de ellas? Y le dije al, al, al cuate de allá que sí. la ponga y me dijo que no, que tenía una orden que tú habías dado que no se puede poner las canciones tuyas, Entonces yo creo que eso es un abuso eh, Un abuso de, tuyo obviamente no, de no, querer ¿por pasar pues por quiero... encima de, la, de lo que se habla acá no, es que quería ponerse la canción para que la gente lo, lo escuche usted alguna vez, que intentó ser cantante. Mira, el, día, el día que llegue a poner una canción mía aquí, yeah. yo voy a poner las imágenes, tuyas bailando ballet. Y vamos a ver quién... Por eso no, no hay problema. Yo, <risa> sí, seguro. Si usted tiene las imágenes, está bien. Pero sí, las no... Tengo, usted las tengo, usted, usted, las tengo. usted es buen jugador estoy, de truco, ¿no? Utilizando, usted es sí, jugador estoy, de truco. fea, pero no tiene nada. Guiando. O de póker. A veces, a, veces, a veces sí, a veces no. no, no. Cuidado sí. por si acaso. Sí. ¿Qué más? Bueno, Royal Party, a esto los votaron. Desagradecieron ayer eh, por haber estado en el club 20% de descuento a todos Por las malas actuaciones ¿Cuánto gana más o menos uno de estos muchachos? Eh, dicen que hay uno que gana 25, 30, el amoroso ¿Mil dólares? Claro hermano, si te digo que nos equivocamos, es pega Bueno, a él le van a bajar 5 mil Si son 25, son 5 mil Sí 5 mil Pero... y poco, bien ¿Y después y... se echaron? Imagínate esta planilla, hay jugador que gana 25 mil ¿Vaca, 000. por ejemplo, cuánto ganará, no? No, va a ver que ya estaba de vuelta. Yo creo que le iban a pagar unos 7, 8. ¿Mil dólares? Sí, imagínate. O sea, son unos 1.500 dólares menos. ¿Qué eh, pasó acá? ¿Quién es él? Jorge Leonardo Toco? lo botaron ¿En San José? ¿Es este? Eh, este es experto en hacer juicio. A San José le hizo un juicio. Y en San José le dieron chance que juegue, porque este no jugó nunca. Y lo contrataron allí y tampoco jugó nunca. Por eso lo acaban de echar. Mira, este es uno. Este es uno. ¿eh? El Rudy, hermano. Rudy Cardoso, mira. Uh -huh. ¿Qué te que parece? tampoco jugó jugó poco pero yo no sé pues este es un problema por, por qué sé yo, del concepto del técnico no de dónde llegó Rudy de de Vilser? estaba en no, el Stronger en el, ah, en el Tigre estaba ah, antes, de, antes de ir a Royal Party mira imagínense y no usted... estaba mal el Rudy no Le empezó a agarrar un rato ritmo no Estaba jugando bien y de pronto se fue a Royal Party Mira, che, qué increíble. ¿Qué, ¿Hay alguno más que se fue? No, no, eso es ah, por ahora. Eh, es posible que, que se vaya uno más tarde, ¿no? Mira. Amoroso. Amoroso. Amoroso, es argentino, ese es su apellido. Claro, es el que más plata Claro, y cobra. no te produce nada, o sea, va por la banda, o sea, no hace goles. Supuestamente es un gran pasador, pero un pasador que no... O sea, ese equipo, vuelvo a decir, fue mal estructurado. No puede jugar con Gutiérrez, con Matraca, que es más lardo que usted... Eh, con Bejarano, que yo pensé que se iba ya del fútbol. Eso, y ponen un chico que apellido de Álvarez, que es el hermano del Cortina, ¿viste? Del Gilbert. El el o sea, un Álvarez aguanta el equipo, pero dos no. Hay mucha mucho. ventaja, hermano, son muy malos esto De ¿Ya? acuerdo. ¿Quién armó este equipo? ¿Qué técnico era? ¿Quién estaba antes de Copito? El, el primero que comenzó es, es un ayudante de Faría. Ah, ya, ya. Imagínate vos. Un X. Un no, no, nadie. Ya. Ese lo armó, entonces todos esos jugadores vinieron, pero por ejemplo no tiene un volante de contención, se fue Tiago a, a jugar a, a, a Tarija y le faltó, no tiene un volante, uh -huh. eh, le falta un volante de, de contención. Hay otro, un volante de izquierdo, Pérez, que es un argentino, pero tampoco juega mucho, ya. y tiene un problema de nueve lo llevaron a este que era el goleador de Independiente, o el que hacía hacer goles, y, y lamentablemente no, no funciona porque. Este, este no. colombiano, ¿no? Sí. Eh, es un equipo que fue mal diseñado. O sea, nada más. Es un equipo muy lardo Seguro. Ya, y vaca, que, bueno, a ratos anda bien y a ratos se olvida, ¿no? Es Seguro. complicado llegar a esa edad. Seguro. Eh, Eso es, es todo por. ¿Qué por... tienes que hacer esta tarde a las tres? Sí, a las tres? A nosotros vamos a transmitir. ¿Tienes? vamos El programa nuestro va a la una y media. Bien. Ya tenemos ya toda la gente en el alto. ¿Ya? Esperemos que gane. Va a ganar. Sí, porque por el, con el tema este. Tenés marchita, mira, ¿no? La gran marcha. ¿Cuánta gente calcula? Esta tarde en, ¿La en, en el alto. ¿En la marcha? No ¿En la marcha? Ah, no, en la a... marcha no, en la marcha hay mucha gente. no que si no? va a ser cerca de un millón. Sí, hay que ver la plaza, ¿no? La plaza te va a dar una, una buena... ¿Y la plaza cuánto entra, más o menos? Eh, muy complicado, en el Condepaso, por ejemplo, que fue uno de los momentos de, de mayor concentración humana allá, se estimaba en cerca de un millón, ¿no? El Condepaso, que fue cuando Carlos Palenque apareció allá, etcétera. Debes, debes recordarlo. Sí, no? Que la plaza quedó pequeña, ¿no? Eh, había gente para la Mariscal Santa Cruz, hacia la Montes, etc. Yo, yo vine cuando se murió. ¿Eh, ¿Palenque? Sí, o sea, vine a trabajar. A... En ese momento, ¿se acuerda usted que comenzaron a nacer las redes? Sí, correcto. Entonces, correcto. los canales locales que habían perdieron protagonismo. Entonces, Así yo vine es. a la red 1. ¿Hace cuánto? 25 años. Mira. ¿Sí? Sí. Hacen 25 años que estoy aquí, aquí en La Paz. ¿98? Más o menos. Yo de la fecha no me acuerdo, pero sí me acuerdo que Palenque se murió en esos días y después vine yo. Mira, sí uh -huh. así que yo calculo sí va, va a haber mucha gente va, va a llenar o sea, nadie pies. ha hecho ha llevado más gente que Palenca a esa entiendo plaza. que sí entiendo que no no ha habido otro momento en algún momento alguna concentración de, de Evo por ejemplo no sí, en algún momento sí. pero pero esos son los parámetros digamos o sea que si hoy ves la, la plaza reventando de bote a bote ya. se va a acercar al millón no yo calculo eso. el ingeniero japonés hoy día va, va a tener unas, unas imágenes espectaculares no quién el ingeniero japonés quién es él el ingeniero que tenemos aquí él. Le hice en chino, pero es ingeniero japonés. Ah, ya, perdón. Tiene una novia sueca. ¿Verdad? Caramba, ¿Tiene? qué tipo. Con o sea, suerte. Aquí el que menos tiene, ya te digo. Ya está, ¿no? Está todo, ahí lo dejé. Los únicos giles de pampa. ¿qué? Parece somos que nosotros? somos nosotros, sí, es verdad. Y el, el otro de ese no engancha nada. Sí, no, por supuesto, no pasa nada. Eh, tengo una foto que ayer habíamos hablado. Ya. Y la hemos conseguido. ¿La tienes, compañera? Ver, la, ¿Te acuerdas ahí que te la pasé la fotito? A ver si la, si la consiguen. Es, eh, es de una persona a la que Juan, con la que Juan tiene una, una cercanía, ¿no es cierto? Es amiga, es hija de su amigo, ¿no? Así, así lo dijo el otro día. ¿Qué, no? eh, pero la, ¿La Raquel? Van a ver, ¿Qué? ¿La Raquel? ¿Me Sí, la no, Raquel. No, su, su tío. Ah, su tío. Su tío, ¿Su tío su... es amigo tuyo. Sí. Ajá. entonces tengo el teléfono, cuando quieras te lo paso. Ahí, mira, mírala. Cambió, ¿no? Sí, pero también cuántos años tiene 70 y. Y esta bande por 77, 78, ¿no? Pero está hermosa, ¿no? ¿no? No, Raquel Welch. Está como dice el agua como anda potable, ¿viste? No, Juan, cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Con eso qué? No, despacio. Eh, está, ahí está. Sí, se engordó porque es normal, la mujer tiende a eso, ¿no? Nosotros también. El no. problema es que a nosotros no crece la panza. A ellas no. Sí. Uh -huh. Le crece la, la retaguardia. <risa> Juan Pastín, bueno, Pero está, ahí... sigue, sigue guapa, es una gran artista, ¿no? sí. Tiene la otra foto, la anterior de la, del traje de baño, ¿no? Ah, no. Ahí, ahí se la ve, ahí estaba en el... En el, en momento, el apogeo, ¿no? En el apogeo, en el culminante, momento culminante de su carrera cinematográfica. ¿Es, es boliviana o es hija de boliviano? ¿Cómo es la cosa de Raquel? Muchos dicen, muchos dicen que en realidad el papá escuchaba bambí, ¿no? pero eh, ya la, la, ella ya nació en, en, Oruro, en Estados Unidos. No, no, así. en Oruro dicen que, que Ahí también, ese es Raquel. Ya. ¿Te acordás que hubo un tiempo, eh, hay una Miss que hubo hace, en el año setenta y pico, Brita, no se acuerda, cómo se llama, la sí, grandota. Sí, sí, esa, Brita. esa, Brita. Cederberg, Cederberg, ¿no? Claro, claro. Eh, ahí Mirá, está. Mira, ahí está Raquel. Sí. Sí, pero yo también pongo una foto tuya cuando tenía 20 años y pongo una de la otra y es complicado. Claro, sí, no, evidentemente. ¿No? Ahí está. Ahí la tiene. Se la mantiene muy bien que, todavía, ¿no? Sí. O sea, la onda es que compraste un sombrero parecido a eso. Sí, y tener un cirujano como el de ella. Aquí está, mira, un millón de, ¿qué dice? Con esas películas ya no, ya no... No, una mujer hermosa. Un millón antes de Cristo. Un millón, un millón antes de, antes de, de Cristo. Cristo. Mira. Ahí está. Bueno, listo, eh, Juan. ¿Cuándo, Juan? Eh, a ver, de repente vengo mañana. Sí, ojalá. Sí, sí, sí. Sería una alegría. Hoy juega Olwey, ¿qué más juega? Eh, eh, tenemos tres... Tres o dos, a ver. Espera, dos. Los espera. bolivaristas, yo ayer vi un mensaje, me decía una señora, ya. Eh, que era hincha del Bolívar y que me gustaba que como lloraba yo aquí. Y o así. Sea, ah, sí sí sí, sí, sí, sí, sí, yo también lo vi. Mira, es que yo no los entiendo a los bolivaristas. A ver. ¿Mm? Uh -huh. Parece que los parieron al revés, no sé. ¿Por Pero qué? Ayer dije yo, ¡ey, gran espectáculo... Cuando ganaron, ¿no es Aurora? Sí. Abro yo el programa diciendo, ¡Ven, campeonato También se enoja... Dicen que yo me estoy haciendo la burla de ellos. No entiendo. O sea, no puedo decir que son malos porque se enojan. Y no puedo decir que son buenos porque creen que no lo digo de corazón. ¿Corazón? Sí. ¿Qué es? ¿Tienes corazón tú? Y cuando me dio el infarto me enteré que tenía. Ay, mira, sí, sí, sí. Pero eso yo, no sé, yo tengo, sigo teniendo mis dudas a pesar de todo. Che, el 15, Always Birster. Sí, disculpame, yo nunca lo hago porque no. Le digo, quiero mandar un saludo a mi hija, Jimena. Ah, que está en el hospital, internada, y que, oh. bueno, está mirando el programa y ah, va a salir todo bien. No, va a salir todo bien, sin duda, Juan. Fuerza, sí. fuerza. Jimena, Jimena, la Jimena. doctora, la, el médico. Mira, qué increíble. Fuerza, sí. qué, cosas, bueno. ¿no? qué cosas, ¿no? Qué cosas. Le mando un saludo. Ella un está abrazo, ahí, está un allá. abrazo solidario, que le vaya muy bien, que todo va a salir bien. Sí, Sí, señor. Aquí lo vamos a cuidar a Juan, no te preocupes. No, no, sí, yo no va a tengo problema a cuidarme. Eh... Hay muchos que se anotan para cuidarme. Así que esté tranquilo. Ah, bien, bien. 1900, ya Nacional Potosí, Independiente Petrolero, completando buen partido, la fecha. Buen ya, partido. Es lindo, buen partido. Lindo partido. ¿Eh? sí Ahí está justamente los sí. dos, mira, ahí está la cartelera. Entonces sí, nos enganchamos claro. ahora a una y media, ¿no?, con la radio. Sí, a una y media. Una y media la radio. Ahora, eh, ¿a qué hora va, va, va a ser el acto? Seguramente lo vamos a transmitir. No, esto va a ser tipo 12, calculo yo, 12. No, no creo más, ya deben estar muy cerca de San Francisco, 12. Eh, ¿Qué hora tenemos ahora? 10:40. sí, once y media, once y media. O sea, ¿qué te va a dar? Va a dar, va a dar. Va a dar, no, pero en todo caso, no. O sea, sí. momento, papá? Sí. Me encantó tu combinado rojo y blanco, es un es una, un vaticinio de River y de, y de Always, obviamente. Sí, pero el chaquito es de Alcapone. Capone. <risa> <risa> Al pone los mangos moco joya. <risa> Exactamente. ¿Ya? Un placer. Dale, Juan, un gustazo, hermano, como siempre. Ya, todo pues lo mejor, chao. cuídate mucho. Que vaya bien. Un saludo para Jimena otra vez. Okay. 10.40, hacemos un contacto, ahora me dicen los compañeros.